El crédito SI Bolivia dará financiamiento de capital de operaciones y o de inversión para que sustituyan importaciones para la elaboración de materia prima, insumos o manufacturas a través de microcrédito, crédito a pequeña y mediana empresa, crédito empresarial con una tasa de interés del 0,5% anual fija. El plazo para el capital de inversión es hasta 10 años. Con él, puedes ampliar tu infraestructura o tu taller, adquirir nueva tecnología en cuanto a maquinaria y equipamiento para tu empresa. Y el plazo para el capital de operación es de hasta 3 años. Con él, puedes comprar materia prima o insumos para elaborar tus productos. El pago de la cuota podrá ser mensual bimestral, trimestral, semestral, anual o personalizado, en función al ciclo productivo, a la capacidad de generación de ingresos y a la actividad a financiarse. Si el país produce, la economía se mueve. Unidos y adelante. Banco de Desarrollo Productivo y Banco Unión. Esta entidad es supervisada por ASFIC.